¿Cuánto va a quedar México, Arabia? 2-0, vamos a ganar. ¡No mames! O sea, pasan como nueve puntos en primer lugar del pinche... Imagínate, ¿cómo estamos de mentalidad? Oh, ¡No mames! Eso sí es este. autoestima grande, <ríe> no chingaderas. La Arabia Saudita, mira, fíjate que yo creo que lo vamos a ganar por la mínima. 1-0. Igual 2-0, 2-1. Favor México. Lo tiene que ganar México, a huevo. ¡Ajá, ¿cuánto? Ah. Pues, pues un 3-1 3-1 3-1 Va a estar lleno de sauditas, es la única frontera terrestre con Qatar Qué cabrón, México va. está acostumbrado en los mundiales a ser local Ajá. Ahí México no va a ser local Ese partido puede ser muy complicado Yo no pienso que vayamos a golear ese día Es un partido que se puede complicar muchísimo O sea, ¿cuánto? <risa> Sin miedo, Nati Sin miedo A ver, Arabia Saudita Métete la Victoria, Victoria Justita 1-0 México A lo mejor Yo digo que va a ganar Está drogado, México 3-2 Le ganamos 1 por 0 2-0 México 2-0 México 2-0 México Bien, bien, bien, bien ¿Tú tú es Arabia, caer? no mames. México, Arabia, cebollita Ahí te lo dejo 1-1, 1-1 Eso a Arabia eh. le van a invertir billete a, <ríe> al, al a, talento 3-0 a ah. favor México 1-0 México